Bienvenidos a mi canal, yo soy... El y hoy vengo a hablar sobre la caga. Sí, como has visto en el título, sí vengo a hablar sobre la caga. No es un título clickbait. Realmente vengo a hablar sobre la caga y cómo deberíamos normalizar hablar sobre este tema delante de cualquier persona. Es que es un tema importante, tenemos que dejar de menospreciar y hablar de esto como una forma cochina y de vulgaridad. Porque siendo sincero, si no cagamos, no morimos. Mi sueño es ir un día a la escuela y voy decirle a la maestra Maestra, voy a ir al baño, hacer el do, Voy a saltar un mojón que tupa toda la tubería de la escuela ¿Qué más que tener que decirle? Maestra voy a ir al baño, es que te voy hacer pis Pis mis huevos, bien morenos y conitos. Ay, Si algún día voy a cumplir mi sueño. Las personas hablamos despectivamente sobre este tema Imagínate tú tener tu pareja y voy decirle Ahora vengo amor, voy a cagar que tú le dices ahora ven amor voy al baño un momentico se me ha a la cara no yo lo veo mal y lo veo mentirosito un poquitico mentirosito qué lindo sería algún día poder estar sentado en la taza de tu baño y que tu mujer o tu pareja o tu novio no sé estos tiempos de hoy en tanto revoltito con sexualidad te pase una video de la y tú decirle aquí amor dedicándote 40 kilos de mierda te amo y que ella te diga yo también me ve no, no creo que pase. No creo que pase. En mis sueños pasaría. Mira, existen tres tipos de caga: está la caga, hija de puta, hija del coñísimo de tu madre. Que es aquella que mientras más lejos tú estás, te sientes ganas de hacer tu necesidad básica. Pero mientras más te acerques a tu casa, más te vas acercando al baño. Más te o sea, es una cosa progresiva, mientras más cerca estás, más te estás cagando Y yo me pregunto, ¿Quién coño controla el ojete de nuestro phone ¿Quién lo controla? Ya me lo expliquen Yo he estado mil veces en la escuela diciendo Ay, que suena el timbre, voy a a mi casa porque estoy... Ay, no aguanto más, voy a reventar y voy caminando, muy felizmente de la vida Sexy Y mientras voy abriendo la puerta de mi casa Voy sintiendo como que acá está bajando Está bajando Y miro para abajo porque acá está bajando por ahí Y creo, creo que es un que una araña ¡Oh! No hubo manera, intenté cogerla pero Se fue, pensé que me iba a Ser el hombre araña Otro sueño roto También tenemos el mojón Hulk Que es famoso y conocido por participar en los Avengers Porque ya lo dejo hasta un instant todos tenemos un poquito de héroe adentro Y yo tengo un Hulk bien grande cada vez que voy al baño Literalmente cada vez que hago mis necesidades Y eso bien grande todo, todo, todo, todo, todo. Y no hablo de la pija Hace loop. tú por la tubería tú por la taza Y tú me ves como un condenado media hora después Con el... ¿Cómo se llama? El de estupidor de baño ¿De tubios de baño? Ahí ¡Sale! Tengo que dejar de hablar como un puto condenado, un puto loco. Me de la garganta. Creo que después de aquí voy a poder ser cantante algún día. Momento oh, oh, oh, oh. el tema. Tenemos la caca de pan, o sea, sí, sí, porque es recta, larga. Yo no, yo me pregunto, tengo tanto intestino para esto, tengo tantos fondillos, ¿dónde sale eso? Creo que me baja del cerebro, porque se que mucho la caca, creo que me baja del cerebro pasando por mi boca. Ahí cuando yo expulso la mitad de ese mojón, tú lo y los puse a lo mucha mierda. ¿Cómo no que estoy hablando este video? Porque seguramente esta parte del video ha llegado yo después cuando revise el video, porque creo que no ve nadie, pero bueno, cosas de no ser famosa. Y es que no sé de dónde sale tanto, o sea, mi cuerpo no es tan loco como las cosas que salen de ahí adentro. Es que no es normal. No es, no es normal Yo me voy por loco con esas cosas yo me, yo, yo, me voy por loco. yo me voy por loco Seguro tú te estás preguntando Te falta una que es la que más odiamos nosotros Y si te estás refiriendo a la diarrea Déjame decirte que eso no es un tipo de caca Como quiero concientizarte en este video Quiero hablar en serio sobre este tema Y tengo muchos amigos caca, muchos amigos mojones Que me han dicho que de esto y... La diarrea es una enfermedad de la que sufren las caca. Como mismo nosotros sufrimos dengue, sufrimos COVID-19, sufrimos catarro, o sea, ellos sufren de diarrea. Es una enfermedad que ellos los descomponen, pone mal, les da fiebre, les da a todos, pierden hijos, pierden familia por esa diarrea. Así que cuando tengas diarrea, piensa, hay mojones muriendo por tu culpa. Porque tú no lo cuidaste. Y te metiste todo el azúcar que había en tu cocina. Solo por aburrimiento. Y eres un asesino. Un los voy a demandar y los voy a llevar al consejo cacal Para que los puedas demandar Fíjate que es muy normal hablar de este tema Que hay un jugador que se puso el nombre de la caca Sí, sí, sí El brasileño, ¿cómo se llama? Caca, no caca Caca, lo que Tú sabes que el español es complicado y el acento cambia Menos un video que está el brasileño jugando fútbol ¿Te imaginas un narrador? Caca, busca el centro de acá, busca el centro de acá El disparo Caca Caca Solamente con el audio te darás cuenta de que puede ser una persona celebrando que está cagando existen muchas formas de fecal, pero yo no quiero entrar en ese tema porque eso es muy personal, no quiero hablar de eso pero hay muchos no creyentes que han aprendido a creer y en el baño, estás muy concentrado y no pasa nada no te preocupes, rescindios y que eso baje por favorito, por favor, que no quiero que baje por favor que quiero... no quiero por que no quiero lo prometo. yo salí de aquí, estudiando oh, vaya, por oh, favorito oh, oh, oh, oh. Es algo que no queremos pasar Pero bueno Es lo que hay Y esto es todo por el video Y recuerden que yo soy El Marquito Y quiero que me estén comentando Por aquí abajo De qué quiere que les hable En el próximo video Recuerden que yo hablo Todo lo que ustedes Quieren que yo hable Porque yo tengo las respuestas A su pregunta Soy como un dios todopoderoso Pero cubano y feo recuerda suscribirte Dejar un lindo like Si el like no es lindo Un like Porque así se empieza Por lo feo Y te mando un fuerte besitos Es más No te lo mando Te lo voy a directamente Porque sé que eres bien Y necesitas mi cariño Mmm